la parte de restauración del restaurante caramba no me no sé su nombre muy simpático si está viendo el programa llámame manito porque en verdad que me da un trato exquisito ese amigo que trabaja ahí en el restaurante eh, miren este libro tú estás buscando eh, para que se lo envíe este libro es narcotráfico una nueva clase social la portada la pintó mi hermano, que yo le pedí el concepto. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Un entierro. A partir de los años 80, que es cuando eh, los muchachones del negocio, del negocio, porque eso es un negocio igual que cualquier otro negocio, de narcotráfico, comenzaron a hacer inversiones grandes en San Francisco. Yo pude predecir que los entierros iban a cambiar eh, la formalidad, o sea, el tono religioso, el tono de tranquilidad, el tono de nobleza, eh, se iba a cambiar la característica. Entonces, los entierros últimos que se están dando, confirman lo que yo, hace 30 años yo plasmé en este cuadro. Miren ahí, si ustedes observan que la muchachona, miren la faldita de las muchachonas, como siempre la iglesia presente, porque en eso la iglesia no se pierde, por eso tiene tantos años de vigencia, 2020 años, entonces si ustedes ven, esa es la idea de que a partir del crecimiento del narcotráfico, iba a haber un cambio en el estilo del entierro, los entierros iban a ser diferentes. Y el tiempo me ha dejado demostrar que yo ten, tengo razón en muchas cosas. Lo que pasa es que eso me trae hasta problemas. Tú ves que aquí premian a la gente. Y veo bien que a mí no me premien. Porque los que están premiando, cuando vienen a ver, su capital viene de ahí. Entonces, no es bueno que me premien, sino que, que lo dejen así. déjelo así, está bien. Yo me siento muy bien, muy cómodo. Entonces, si ustedes observan el entierro de Carlitos, eh, miren miren la ceremonia. Primero valoricen la caja. Miren la actitud de solidaridad, la cantidad de vehículos, un vehículo con una, un musicón. Miren para que ustedes vean cómo ha cambiado. Miren la solemnidad con que la, la gente sale a la calle. O sea, que no dejan de ser un líder el dueño de los puntos de droga, son líder, líder, más que estos carajos que llegan al Congreso, esos dueños de puntos de droga, o sea que por todo lo que ustedes ven, ahí está hasta protegido por la policía, mira ese moñú, mire usted esa vaina que va ahí, vea usted esa figura que va ahí con los pantalones, vea, ve, vea qué cosa tan, tan auténtica están la representación de lo que es una mierda, mírenlo ahí, eso es una mierda humana, eso es chulísimo, eso son lo que queda de esta sociedad, ahí vean ustedes, todo eso son es parte eh, protegido por la policía nacional, para evitar que, no sé, mírenlo ahí tomando cerveza, cigarrillo, marihuana, su pase, coherente como la gente del Congreso, que son coherentes. Mire ahí, ahí va la policía que no sé qué, un movimiento rápido para cambiar de calle porque alguna veces le hacen un homenaje tirando tiros hacia el aire como si fueran los restauradores, los independentistas, o sea que realmente nuestra sociedad es esa, aunque la pinten de otra forma. Eso dije yo 30 años y ustedes saben quiénes son los culpables de que esa realidad sea así. Los serios, los llamados ricos serios son parte responsable de esa vaina. Por eso el Papa le llama el capitalismo salvaje, porque el capitalismo es lo que crea esa sociedad, ese mundo, porque se le hace más fácil. Tú te imaginas el paquete de vainas raras que hay en el Congreso, pero es porque hay un pueblo raro, hay un pueblo co que coincide con la calidad de lo que se está llegando en política. Ese tipo de sujeto, ese tipo de pueblo, es lo que permite que existan ese tipo de políticos que están llegando. Por eso es que se le hace fácil a un paquete de, de carajo de llegar al Congreso porque es el tipo de sociedad podrida donde nace un tipo de flor que no tiene que ver con las flores que nacen en el jardín Gesemaní de mi amigo Kim Martínez. No, ahí se requiere trato, pero en esta sociedad podrida nacen flores. Entonces yo dije que los entierros iban a cambiar, pero nadie me hace caso, Tuve que toman en cuenta los libros, que han escrito, si son muy famosos, y a mí no me toman en cuenta, pero yo estoy feliz porque es una coherencia de parte mía, porque muchas veces los que premian son parte de la sociedad que está descompuesta. Por eso llegan, y por eso inclusive son los sujetos que, que buscan a la gente, a los honorables, para premiarlos. Entonces, por eso a mí eh, me van a premiar una generación dentro de 50 años, y yo lo entiendo que así sea. La iglesia le pidió excusa a Galileo 425 años después de su muerte. La iglesia, por eso me gusta mi iglesia católica y apostólica, que pide excusa aunque sea a los 400 años, cuando ya no tiene importancia para nada. Pero así es mi iglesia, chulísima. Porque de ahí no me saca nadie, porque yo amo estar ahí, porque es fácil ser católico. Se bebe, se fuma. De juega, las otras iglesias son muy aburridas, muy aburridas, ni se fuman, ni, ni nada de esa vaina, usan unos vestidones que no se les puede ver nada, eh, nosotros los católicos somos chéveres, enseñamos un ching, una cosa, una chulería, de ahí no me saca nadie, nadie me saca de ahí, porque la iglesia mía es la católica, apostólica y romana, es una iglesia que no es aburrida como las otras. Las otras son increíblemente aburridas. Qué aburridas son. Nada. Pueden haber hipócritas, pero no aburridos. Como la de nosotros. A nosotros está, hay hipócritas, eh, chulos, maricones. Eh, toda esa vaina. Pa sacerdotes sin vergüenza, sin vergüenza. Pero dan misa, pero dan misa. Entonces, eso es lo que me gusta de mi iglesia, coño. que dan misa, Hasta los sacerdotes sin vergüenza dan misa. Y los pastores, hay pastores sin vergüenza que también da, no amiga, es una chulería, entonces jodió. Una llamada. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buena. Buenas noches. Parece que se desconectó el teléfono. Va a ver ahora. Buena. Buena, buena. Sí. Mira, Manolo, pues tú no estás hablando de iglesia, ya tú lo que estás hablando del infierno. Porque donde se enfuma, se huele, se bebe, se mete droga, se hace de todo, pues eso no es eso no es de Dios, eso es el infierno, mi hermano. Disculpe, no, no, usted no, me entiende. No, pero, pero el infierno me gusta más porque está definido. ¿Sabes qué es el infierno? El infierno. Pero los que estamos de este lado decimos que somos otra cosa. O sea que ahí es que está la diferencia. Que el no. infierno es más definido, más coherente. No, no, mi hermano, discúlpeme, pero porque, mire. ¿Qué el infierno? ¿Qué es el infierno? Este diablo. Usted es un hombre, hombre viejo ya, que... no diga eso de echarle la tanería, de que, que, que se bebe, se fuma, se huele, los padres violan a los niños y después dan la misa. Ay, no, mi hermano, puto, está condenado. Ay, gracias. Esto es lo que me gusta, este católico, igual que yo. Un maldito crítico, no, porque es que en nosotros hay de todo, de todo, de todo de un chin. Miren, señores. Eh, el caso de Haití eh, todo lo que yo le vengo diciendo de Haití las condiciones se están dando ¿eh? las condiciones se están dando y la salida va a ser una guerra porque puede evitarse la guerra si la República Dominicana toma en serio lo que hay que hacer con los haitianos es organizarlo es exigirle pero para eso tenemos nosotros que comenzar con nosotros mismos. Yo le cuento que duré tres años en México. Y en México yo tenía que andar por las rayitas. Porque por el color mío y el pelo que yo usaba afro. Se notaba que yo no era mexicano. No me parecía más nadie que no fuera un extranjero. Y yo andaba por las rayitas. Porque ahí el extranjero tiene que andar por las rayitas. Pero aquí... El haitiano le anda como le da su maldita gana. En vía contraria, esto por aquí. Es un problema de disciplinarlo. Y van a hacer gobierno en este país la parte intelectual del Haití. Por ahí sale, por ejemplo, eh, hay un